Muy buenas, vengadores, bienvenidos a Toxicane Channel. Yo soy el vengador Tóxico. Y eh, tengo que decirlo, Lara Croft y, y, y además, ¿a quién no? Sobre todo los últimos juegos, ¿eh? precisamente los de Crystal Dynamic. Pero es que de eso va el tema también. Y bueno, también, claro, cuando yo leí la noticia, lo primero que pensé también, aparte de. Bueno y esto estos quiénes son vamos a, a empezar desde el principio desde el génesis por eso ya voy con las gafas ya puestas quiénes son embracer eh, group grupo embarazado no sé, embracer en embracer en vaya nombrecito bueno da igual eh, bueno, pues son eh, una empresa Matrix, como ellos, como ellos dicen, o eh, como se hacen conocer, de empresas lideradas por empresarios en PC, consolas, juegos móviles y de mesa, también de mesa, y otros medios relacionados. El grupo cuenta con un amplio catálogo de más de 850 franquicias propias o controladas. Ojo, propias es decir, suyas, o que ellos controlan, de alguna manera. Con su oficina central en Karlsland, Suecia, Verser Group tiene una presencia global a través de sus 10 grupos operativos, de HQ Nordic, Coach Media, Coffee Stein, Amplifier, Gamer Invested, Saber Interactive, Decagames. Games, Year Vox, Entertainment, Easy Brain, Ashmod y Dark Horse, por ejemplo, Dark Horse. No, no Horse de, de caballo, eh. ni de. Ni de Lot, no, tampoco. No, no me gusta, no me gusta. Tenéis una mente sucia, ¿eh? Tenéis una cuenta con 119 ya no voy a decir nunca más playa en inglés nunca Saber Interactive Decad uh, Games, Gearbox, uh, The play Base, uh, tal, tal, tal el grupo cuenta con 119 estudios internos y de desarrollo de juegos y está involucrado en más de 12.500 empleados y empleadas, entiendo, aunque no le ha puesto la contratados en más de 40 países. Por lo pronto, aquí... Bueno, luego tenemos aquí un rollo de a ver quiénes son los inversores... Eh, pero vamos a, a irnos a, por ejemplo, a Generación Equipo, que toca un poquito el tema mucho mejor. Eh, aunque no da la noticia, por ejemplo, de que, de que también tienen el de, de Island. Que ese, ese juego, ya sabéis lo, lo, lo, lo empecinado que estoy, en que por favor que me hagan un Dead Island 2 que es totalmente injusto ¿eh? después del tráiler tan guapo que vimos el tipo corriendo ahí, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa aparece como, oh, espérate que, que es que las noticias las noticia llegan y aparece nos, noticia, noticia del juego Stalker eh, muchos de los trabajadores, como sabéis se quedaron en Ucrania Otros, sin embargo, junto con el aparato, es decir, con la consola de desarrollo la que utilizaban para para poder eh, probar el juego en en la Xbox eh, están ahora mismo en otro lugar, están si, digamos entre comillas, pues dentro de lo que cabe, a salvo. Espero, espero que el resto de su familia también lo esté. Familia, amigos, ya sabéis. Entonces, el juego... Por eso decía yo que, que me resultaba extraño. ¿no? Digo, pues, alguien tiene que quedar que se haya quedado fuera, porque si no, no estaría el juego todavía como pendiente para que salga en el... En el Aparte de que el juego pinta bien y estoy completamente seguro de que va a, a, a triunfar, yo que ya tenía pensado comprarlo, ¿o sea que? pues ahora con más razón. O sea, con más razón, porque este, este juego viene con, con, con algo que no, que no tiene un triple A normal. O sea, no solamente es el dinero que se haya invertido, es, es la gallardía que han tenido los creadores en poder hacer todo lo posible para que su obra ¿eh? como sea fuera publicada porque un trabajo como el de como el de Stalker no lo puede destruir un bastardo hijo de puta como lo es Putin y os lo está diciendo alguien que es de izquierda ¿eh? así que que nadie me venga después diciendo que. Eh, ah, no. no, mira, no. Ni podemos ni queremos. Y Vox, ¿eh? porque luego viene. Eh, eh, viene el típico que te dice, ¡Facha! Tira mía, niña O niña, tira mía, anda. Anda. Tira milla es que, que la vida es mucho más complicada que como tú los quieres resumir, clasificando entre derechas e izquierdas. La vida es mucho más complicada. Hay gente que llega a cuarenta y tantos años y todavía no, no, no se ha O sea, que tampoco creáis que, que esto es... eso ni es blanco, ni es negro, ni todo lo que... Como dicen aquí, ni todo, no es oro todo lo que reluce. ...y todo tiene también un porqué... ...o sea que... ...pero... ...es que no podía ser... ...una mayor alegría... ...en el, en el sentimiento de, de, de que... ...de que un... ...dictador como este... ...vaya a destruir... ...como ha hecho también... ...en la ciudad de Ucrania... ...que ha destruido... A ...todas las obras... ...de una pintora ucraniana... ...bastante famosa... Eh, ...se quemó el museo... ...fue bombardeado y ahora no queda... ...nada... ...o sea... ...maldigo a la gente... ...que destruye... ...las obras de arte... ...como Sony... ...y no, y no, y no va en broma... ¿eh? ...aparecer por sorpresa... ...otro recontro, eh, retrocompatible... ...gratis con Gol... Ahora diremos cuál es. Vale, Cloning Clyde. Eh, no me suena ahora mismo porque no habéis puesto ninguna imagen. Bueno, da igual. Tienes ya 20 pavos. Si es así, podrás comprarte este gran juego. Y aún... Y aún te quedará dinero para uno de los muñecos chulos de Killer Ken. Pero esto... Eh, ni me importa. Sigamos con lo importante que es... En Growth. Embrace En Road ha comprado, ellos han comprado a Square Enix, Crystal Dynamic, y han comprado, como sabéis, también, a Eidos Interactive. Con Crystal Dynamic ya tiene eh, el Deus Ex, el Thief, el Tomb Raider, eh, eh, tienen ya Disland. Eh, y muchos más juegos. Ya, muchos más juegos. O sea, tiene muchas IP las que ha comprado. Dice la transacción: esto por parte de Generación Xbox, también brindará la oportunidad de alinear mejor nuestra función editorial en el extranjero. Con esto eh, son ya palabras de, de Square Enix de por qué ha hecho este movimiento. El objetivo de maximizar los ingresos mundiales generados por los títulos futuros lanzados por los estudios del grupo en Japón y en el extranjero Square Enix se adentra al mundo de blockchain y, a, y servicios en la nube y también eh, en los NFT. Esto lo vamos a escuchar, ya sé que soy muy cancino, ahora soy cancino, mañana... Todo el mundo lo tomará como algo normal y como algo que... Pues sí, ¿sí que me estás hablando, viejo? No, pues no. no eh, el viejo ahora eres tú. Eh, o sois ustedes que, que creéis que ni siquiera existe. O, o no sé. Pero sí que existe. Existe y bueno, pues... Ahora que tener cuidado. Entonces, hay que tener en cuenta de que este grupo está muy muy interesado en los NFT. O sea que miedo me da eh, por el tema de los videojuegos. Tema de Lara Croft. Y en especial, por ejemplo, también con el Dead Island. Porque también ellos son los creadores del Dead Island. Y me gustaría que hicieran un nuevo Dead Island. Por supuesto, todo el mundo queremos un Dead Division 2. Cuando pienso en ello, lo primero que se me ocurre es que habrán armas que se puedan convertir en NFTs y que solamente tengas tú, o que las puedas comprar, que eso es algo que ya se hace eh, en juegos como de Division por ejemplo, se puede comprar trajes, se puede comprar... Esos son... No son realmente NFTs, porque realmente cualquier usuario puede comprar el mismo traje. Solamente se considera NFT si ese vestido es único y nadie más lo puede llevar. Por lo tanto, ya tiene un valor añadido que es que es único o limitado. ¿Vale? Ponemos 100.000 eh, machetes eléctricos. Eh, ya sabéis cómo va el juego de, de Atisla, ¿no? Eh, pero super el cañero. Y vendemos 100. Pues. Eh, o 1000. Toda esa gente, la, que de estos habrá gastado un buen dinero más, menos, pero en eso consisten los NFT y por eso también el que mucha gente sea tan re, eh, reacia a los NFT que no está mal, a mí eh, yo lo digo, mientras, mientras los anuncios no molesten a la a la forma, a la hora de jugar y mientras no me fijan tener que pagar o como Roblox tener que dar mis datos eh, precisamente con con lo que ya con los escándalos que llevan acumulados que debería de desaparecer espero que desaparezca lo vuelvo a decir espero que desaparezca Roblox de del Game Pass y, y que se largue de Microsoft se lo quiere quedar Playstation que se lo quede playstation Ahí, que le, ahí se lo quedan ellos. Que... Y podrán hacer sus grupitos de niños rata entre ellos. Me parece perfecto. Sumando a todo lo anterior, parece ser que el futuro de muchos de los proyectos de Square Enix se centrarán en criptomonedas uh, y la inteligencia artificial. Al enfocar sus juegos en modelos de servicio, la iniciativa de que se convierta en su estructura comercial genera temor y rechazo en la mayoría de los jugadores pues estos modelos no son muy bien vistos hoy en día además la, trans, eh, la transacción permite el lanzamiento de nuevos negocios al avanzar con inversiones en campos que incluyen blockchain la inteligencia artificial y la nube la medida se basa en la política de optimización de la estructura comercial de la compañía que la compañía estableció en el marco de esta... De, bueno, lo que presentó a la Junta Directiva el 13 de mayo de 2021. Bien, sabemos que esta venta es una jugada estratégica por parte de Square Enix, no por parte de, de, de los otros que también. Pero eh, dice, como yo, como, como ya lo comento, eh, Jeff Grof, Jeff Graff Jeff, Jeff Grove eh, y perdona si no lo he dicho bien lo siento, de verdad no, no me... No, no, no he podido la venta de títulos que a 2022 ya son tomados como nostálgicos no generan grandes ingresos en la actualidad para la compañía eh, se trata de un movimiento inteligente para liberar gastos de desarrollo en un futuro por lo pronto, podemos pensar, dice, y con esto concluye eh, David, que es el que ha escrito este, este artículo, eh, Y ya son tomados como nostálgicos, eh, no generaban grandes ingresos en la actualidad para la compañía, están hablando de, lo, de los juegos ya, ya más antiguos, y se trata de un movimiento inteligente para liberar gastos de, de desarrollo en un futuro. Por lo pronto podemos pensar, y con esto acaba él, en que este movimiento es beneficioso para los jugadores, pues Square Enix no venía entregando títulos de estas IPs. Y parecía que se estaban esforzando, se estaban estancando los lanzamientos en Occidente. Bueno, eh, en primer lugar hay que decir que este Embracer eh, Group... Evidentemente, pues ahora tendrá con sus IPs eh, que, que hacer negocios con una empresa y con otra. ¿Cómo serán a partir de ahora con Xbox? ¿En qué nos afectará? Bueno, en principio no nos ha afectado en nada, pero no se sabe. Eso es... es eh, más que nada por el tema de los NFT bueno vengadores, esto es importante fijaos bien en esta imagen he intentado hacer un pastel de lo más bonito, sobre todo para Xbox porque hasta ahora sabemos que no es dueña de Ubisoft, pero imaginaros que tuviera Ubisoft, quedaría tal que así, tal que así por supuesto he marcado en diferentes colores como veis, en rojo está en Brassel Grove en pequeñito, en azul, está Sony. Y si quitamos Ubisoft, nos encontramos un trozo bastante grande más, más grande que Sony, y tan grande como Take-Two, de Rockstar, en fin. Eso es el pastel. Luego, todos estos rumores, que a veces ni siquiera son rumores al principio, sino más bien que te das cuenta de que, hay que, que, que bien se lleva Microsoft ahora con Sega, y ya uno ya dice, pues, ¿habrá algún acuerdo con Sega? Bueno, pues, sí y no, o sea, sí y no. Y con el tema, por ejemplo, de Bethesda, pues, eh, nadie se lo esperaba, y bueno, y Activision Blizzard, mucho menos. Entonces, ahora eh, Microsoft como veis, eh, si quitamos la parte de Ubisoft, tendría ya una gran parte del mercado de los videojuegos, además con las mejores, con las mejores marcas. Pero añádele Ubisoft. Y entonces... Añádele Ubisoft, añádele Take-Two y, y ya tiene casi medio pastel. Porque tened en cuenta de que Electronic Arts eh, trabaja junto con playstation eh, o sea, hace juegos para playstation eh, para xbox y también saldrán para Nintendo algunos lo que a ellos les dé la gana porque para eso son independientes aunque están dentro del servicio del game pass vale vale y por lo tanto podemos disfrutar de todos sus juegos gratuitamente. No debemos de descargar ahí durante horas, no, no, no, no. Así es como quedaría todo, todo ese espacio en rojo es lo que ocupa en Brother Grove. De Adisland Borderlands, muchos, muchos otros. Microsoft y Ubisoft sería un combo perfecto, sería un fatality como veis, para Sony sería un fatality en, en realidad ya todos los juegos que se están comprando ahora mismo de Call of Duty ya eh, pertenecen a Microsoft o sea, ya pertenecen a Microsoft eso tenedlo en cuenta pero bueno, qué bonito es soñar es gratis, además soñar se cumplirá ¿Qué cambios vendrán después de este? Porque, como sabemos, Xbox todavía tiene pensado comprar aún más, y más después de los buenos y de los grandes beneficios que está consiguiendo incluso en Japón. Incluso en Japón, donde ya los japoneses le están echando el ojo a... Xbox, y desde luego le han pegado la patada a la Playstation 5. Eso es, es una ruina. Así que amigos, nos vemos en el próximo programa de Toxic Game Channel con vosotros, el Vengador Tóxico. Hasta la próxima, amigos.